Eh, sí, un es estudiante que pudiese eh, tener iglesias y esté en su casa, eh, está contestando el examen por medio de su voz natural. Podría tener problemas específicos de aprendizaje en el área de dinamia, verdad de escritura, y está utilizando este programa como su medio de escritura. En este caso yo tengo dos archivos, uno en inglés y uno en español, Suba. Si se fijan, acá arriba hay un micrófono que está apagado en estos momentos y hay un menú que se va a estar utilizando. Dejen que suba completamente, se está iniciando. Eh, luego yo le voy a dar unos comandos para que ejecute eh, Como les dije, de, de esto se beneficiarían generalmente personas que no pueden utilizar un teclado regular con sus manos vamos a ver, ahora mismo el teclado está en rojo eso quiere decir que puedo hablar y nada va a suceder, ustedes no pueden ver? sí ok, eh, lo voy a encender le, luego le voy a decir a dormir a dormir lo va a poner en standby eso quiere decir que mientras esté en standby tampoco me va a estar reconociendo la voz pero entonces va a ejecutar mi comando a dormir A ver si yo le voy a dar un consejo. Iniciar Dragon Pad. Hola, coma. Mi nombre es Cielo, en Punto Estoy demostrando un sistema de reconocimiento de voz. Punto. Este sistema es muy útil para personas que no pueden manejar un teclado regular con sus manos. Punto. A dormir. Él está durmiendo. Ayer reconoció 100%. Hoy no está reconociendo, pero puede que sea un factor ambiental. Ayer me reconoció el 100%. Pero lo bueno es que el programa me permite, no importa cuál sea mi condición, regresar y este, eh, ¿verdad? hacer todas las correcciones necesarias. El programa funciona súper bien. Este, esta tecnología ha ido mejorando mucho. Antes causaba una, unos problemas enormes porque como hoy, decidió decir cosas, escribir cosas que yo no le dije, ¿verdad? Pero eso sucedía mucho antes. Hoy día el nivel de reconocimiento está en un 90, 99% en inglés, mejor todavía. Y yo creo que lo que está sucediendo es que esta máquina tiene McAfee. Y McAfee funciona como, como un virus. Lamentablemente es un antivirus y funciona como un virus. Y está, aparentemente está haciendo algún eh, proceso y no está reconociendo bien. Pero, ¿saben entonces que un programa como este va a permitir que una persona que tiene una condición, ya sea problemas específicos en el aprendizaje, en el área de escritura, o un problema físico, va a poder utilizarlo ya sea en su sala de clase o sea, en, a, o sea a distancia. Se quiere decir que por medio de esa asistencia tecnológica va a tener acceso a los trabajos que usted le eh, vaya a impartir. El otro programa que les voy a mostrar, no, no lo voy a guardar porque te cortaste. Lo vamos a salir. El otro programa que les voy a mostrar es SmartNet. SmartNet es un mouse inalámbrico. Déjenme colocarme un pequeño punto en la frente. Miren dónde están mis manos y lo que está pasando en la pantalla de la computadora. Déjenme hacer un replay para salir un momento de la presentación y mostrarles algo que yo hago con mis estudiantes. Okay, ¿Cómo hace el click? <risa> sí. El click, yo me muevo y me detengo, escuchen. Okay. Cuando me detengo y el clic está definido con este menú. Un left click, un double click, un drag y un right click. ¿Qué yo hago con mis estudiantes? Yo les muestro cómo una persona con diversidad funcional puede llevar a cabo una tarea compleja en la computadora como la que hace un DJ. Y la tarea de un DJ en computadora no es una tarea sencilla, es sumamente difícil y les muestro entonces cómo una persona con cuadriplegia pudiera llevar a cabo esta tarea, por ejemplo selecciono drag, selecciono una canción, la llevo, se graba, selecciono otra canción, algunos de ustedes son de esa época. <risa> Ahora tomo el fader, le dando un drag, lo coloco hacia un lado, en esa tabla, y enciendo. Buena selección. Buena selección. Cuadrifader. Ahí la otra parte que es hacer el mixing. Y esto es una persona con cuadrifader. yo le añado más. y le añado más generalmente cuando lo presento por eso es que digo que soy un laboratorio ambulante cuando lo presento, voy, lo hago con luces con este, burbujitas y lo hago por medio de interruptores externos eso sea, quiere decir que yo tengo acceso también a los gadgets las cosas, uh -huh. los demás que hacen los... Lo, los DJs. Le añado un nivel de dificultad mayor todavía. Digo que es cuadriplegia no verbal. Pues entonces cojo una plantilla de PowerPoint, ahí hago enlaces de las cosas que dicen los DJs, se las grabo y entonces por medio del sistema lo toco ese enlace y dice, por ejemplo, ¿dónde está la mujer? <risa> <risa> <risa> <risa> Hablamos un poquito acerca del costo de... de estos costos, el primero que le mostré, el Win, es un, un programa caro. Está cerca de los mil dólares. Eh, los otros dos son, yo diría que bien baratos en términos de lo que hacen. El, el Dragon es todavía está como en 2,99. Es un programa excelente. Este, aunque me falló, yo lo puse cuando llegué. Yo no sé, algo le estoy escribiendo, pero me parece que es el, el, el, el, el Y eh, este podría estar entre los 300 ser? también. ¿Vale? Muy bueno. Antes, un sistema parecido, un que era movimiento ocular, podía estar en 27 mil dólares. Así que 300 dólares es smart? fantástico. Smart. Smart delito y NAV de navegación. Uh, el, uh, smart NAV. Dígame. Funciona. Eh, entiendo que sí. yo nunca lo he utilizado en Apple pero si sí tienen versiones para Apple no sé si los tres programas pero, pero entiendo que SmartNet tiene para Apple y el, y el Dragon no funciona el, el Dragon no, no pero yo espero este, este eh, Mac tiene un sistema de reconocimiento Exacto. de voz fantástico no tienen que este, eh, no, no tienen que invertir en nada más no tienen que adiestrarlo. El Gram usted tiene que adiestrarlo para que se acostumbre a las características de su voz. Pero Mac te prende este, y empieza a hacer el dictado fantástico. ¿no? Y es casi un 100%.